Ya estamos en comunicación telefónica sí. con Eduardo Robinson, que es economista, y vamos a estar hablando de este reciente acuerdo de masa con los bancos, y entender de qué significa cuando se ponen los bonos, que, que esto, que lo otro, es decir, ¿qué habla? Es medio como un suele chino pasar, básico. Suele pasar que no entendemos. Esto afecta al supermercado, no afecta al supermercado. Nuestra sube, economía no sube, habitual. Claro. claro, por eso le vamos a dar la bienvenida. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Naomi y Carlos. Un gusto saludarlos. ¿eh? Lo mismo decimos nosotros siempre que tenemos la oportunidad, porque apareces para aclararnos el panorama muchas veces entre un montón de números y palabras complicadas, Eduardo. Bueno, muchas gracias por esa <risa> bueno por ese por ese elogio a la, a la pedagogía económica, ¿no? Eh, Mira, estamos este bueno eh, empezando el tercer mes del año. Eh, un bimestre del primer, del, digamos, el primer bimestre que dejó una inflación eh, del orden del 6% va a ser promedio, porque bueno, el martes próximo vamos a conocer la tasa de inflación del mes de febrero y de acuerdo con las mediciones que realizan eh, desde el sector privado, bueno, la inflación del mes de febrero va a estar también en ese orden. Eh, recordarán ustedes, por ahí, por mediados del mes de enero, el Ministerio de Economía anunció lo que sería una recompra de bonos de la deuda argentina por mil millones de dólares. Sí. Eso trajo, bueno, algún oxígeno a los bonos de Argentina. Y, eh, bueno, este canje que un poco recién mencionabas, este, que el gobierno, o mejor dicho, desde el Ministerio de Economía, se plantea tanto a los bancos como a las compañías de seguro y también a los fondos comunes de inversión. Eh, ¿qué, ¿En qué consiste eh, toda esta operatoria que está eh, planteando el Ministerio de Economía y qué puede, cuáles pueden ser las consecuencias para la macro argentina? Y como bien decías, bueno, eso... Eh, reper, repercute o no en la góndola eh, en mi bolsillo qué tengo que ver yo con el con el canje este de la deuda, etcétera, etcétera no bueno, eh, a ver eh, uno tiene deudas el gobierno tiene deudas eh, y lo que hace es refinanciar las deudas, viste, cuando tenés decís, mira, me vence eh, la tarjeta de créditos, tengo dos tarjetas de crédito, vencen todas al mismo tiempo, además tengo justo que eh, hacer una, una operación de lo que fuese, tengo que, o sea, tengo concentrados vencimientos. Lo que hace el gobierno es lo que haríamos vos, yo y quienes nos escuchan, que es tratar de refinanciar, decir mira, no, no, no puedo pagar porque tengo muy concentrados los vencimientos, y lo que voy a tratar de hacer es de reestructurar o de prorrogar esos vencimientos hacia más adelante, donde, bueno, probablemente tenga eh, otro contexto, otra situación, y lo que hago es sacarme esta incertidumbre de encima y poder oxigenar un poco todo lo que tiene que ver con ese cúmulo de vencimientos que tenía. Bueno, esto es lo que hizo el Ministerio de Economía durante esta semana, que fue sentarse con los principales tenedores de bonos del, de la deuda argentina en pesos, que estamos hablando de alrededor de 10 billones de pesos que la Argentina tenía que eh, pagar en vencimientos de bonos entre el segundo y el tercer trimestre de este año, y lo que se está proponiendo, le, les proponen a los bancos, como te digo, compañías de seguros y fondos comunes de inversión, es, mira, eh, no puedo pagarte eh, estos bonos que vencen, pero te voy a ofrecer otros bonos eh, que van a... De que, que, que pueden ajustar por tasa de inflación o por devaluación de las cuales si hay una mayor devaluación por devaluación y si la inflación le gana a la devaluación por inflación vos aceptás eso, esos bonos de manera voluntaria el gobierno no hace una reestructuración unilateral de la deuda no es que eh, dice bueno no puedo pagar y voy a reestructurar la deuda sino que se sienta a renegociar a refinanciar esa deuda y eh, eso es lo que ha planteado el Ministerio de Economía y eso es lo que hoy en estos momentos se habla en el mercado de cuánto puede llegar a ser, el digamos, este cuánto de esa propuesta va a haber en cuántos van a aceptar, entonces se habla, mira, dice el Ministerio de Economía si es, aceptan lo que hemos propuesto, más del 50% lo vamos a considerar exitoso si es menos, por supuesto, no vamos a tener demasiado éxito pero en el mercado ya se especula que esa oferta que hizo el gobierno puede estar alrededor del entre el 60 y el 70%, así que se considera que eh, bueno, la Argentina lo que hace es como te digo, eh, no solucionar, no pagar, sino prorrogar los vencimientos para el año 2024, 2025 y eh, bueno, no, no solucionamos el problema, simplemente lo que se hace es eh, prorrogar. Ahora, esto en qué ...cómo afecta a la economía nuestra de día a día. Bueno, lo que, ¿cuál era el problema de que si esto no no no había esta reestructura? Digamos, este, llamémosle así, este canje voluntario de la deuda. Esto podría haber traído más emisión de dinero. ¿Por qué? Bueno, porque la Argentina es una deuda en pesos, sabemos que eh, estamos, la Argentina tiene un problema hoy de déficit fiscal... Entonces, lo que tendría que haber hecho es emitir un volumen muy importante, estamos hablando de alrededor de 7 millones y medio, eh, perdón, 7 billones y medio de pesos, ustedes, más o menos uno, es muy difícil imaginar ese monto, pero, bueno, eso inyectado en el mercado... Por supuesto, el destino es el dólar y si el, do, el destino es el dólar hay una subida muy fuerte del tipo de cambio y si sube mucho el tipo de cambio, entonces eso eh, alienta las presiones inflacionarias que hoy tiene la Argentina. Estábamos hablando recién de una inflación promedio en el bimestre del 6%. Imagínense si había una inyección muy fuerte de dinero, eso este, por supuesto iba a repercutir en los precios. Eh, y que es el principal desafío que tiene el Ministerio de Economía por delante, tratar de ir al menos controlando la tasa de inflación y que no tengamos eh, bueno eh, una aceleración inflacionaria como la que hemos visto en los últimos meses. No no sé si queda más o menos este, un poco claro cuál sí. es la el problema que tenemos y cómo eso puede, como te digo, repercutir, en, en las variables macro si no se hacía eso la incertidumbre iba a ser muy grande eh, pero el, por otro lado el mercado descontaba que iba a haber esta oferta porque eh, digamos desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el funcionamiento de la macroeconomía argentina encontrarse con esa montaña de pesos y con esos vencimientos este, se daba por descontado de que algún tipo de eh, oferta, digamos este, iba a haber por parte del Ministerio de Economía y eso es lo que hemos visto durante estos días, ¿no? Dentro de todo lo complejo que es comprender la situación económica, me parece que, que sí está, está la claridad, hay que entender ese trasfondo muchas veces para que no, no se generen otras cuestiones o que tampoco pueda ser el momento, no sé, de pienso de las noticias falsas, de la incertidumbre, que empieza a girar todo en torno, sobre todo en un año tan sensible como lo es un año electoral. Así es. Eh, un año, como bien dicen, un año electoral donde la economía se va a mover al, al ritmo de las encuestas, de las expectativas, de lo que va a ir planteando cada candidato. Eh, por supuesto, el contexto internacional también juega su propio rol. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque las tasas de interés en los Estados Unidos siguen subiendo y eso, por supuesto, fortalece mucho el dólar a nivel internacional y entonces... este. Eh, muchos dicen, bueno, voy a comprar directamente bonos o activos eh, estadounidenses y para eso necesito los dólares, entonces hay lo que se llama técnicamente eh, un vuelo hacia la calidad, fly, fly to quality, o sea, eh, los países y muchos agentes económicos directamente eh, post toman posición en activos eh, de Estados Unidos y eso es lo que, lo que estamos viendo con esta... Con este contexto, entonces, hay que tener en cuenta el contexto interno, eh, muy sensible a cualquier tipo de expectativas, precisamente por el año electoral que está transitando, y eh, con fuertes presiones inflacionarias, con escasez de dólares, con un clima que no ayudó para nada, porque hemos tenido una sequía histórica, que los primeros cálculos están hablando de una merma de dólares con respecto al año pasado de entre mil y mil millones de dólares, es decir, eh, eh, la mitad, un poco más de la mitad de las reservas brutas del Banco Central, eh, con lo cual es un golpe muy fuerte, digamos, para la, la economía argentina, el hecho de, bueno, el, la, la mala pasada que ha jugado el, el clima durante los últimos meses, eh, que, bueno, ha traído la tercera eh, niña, el fenómeno climático, este tercer año consecutivo de elevadísimas temperaturas, eh, falta de lluvias en las zonas centrales, en las zonas núcleo del país, bueno, son factores que todo juega y por supuesto, este, bueno, quienes quienes pagan todo eso y quienes pagamos todo eso es eh, por supuesto cuando uno va a hacer las compras, cuando uno va a tener que planificar eh, supuesto doméstico o las empresas cuando tienen que eh, proyectar sus ventas o comprar insumos para la producción que dicen bueno no sé exactamente a qué tipo de cambio eh, con el cepo bueno todos son aspectos que tienen que ver precisamente eh, con esta bueno con este tramado macroeconómico por el cual estamos transitando. Bueno Eduardo la verdad que queda bastante claro la, la información económica ojalá que también pueda encontrar la vuelta eh, Sergio Massa ¿No? Con respecto a lo que pasa porque por ahora eh, estamos en marzo no están, no están ayudando los números de inflación, eh, pero ahí marcabas muy bien vos también cuáles son algunas de las circunstancias que vienen sucediendo. Pero bueno, eh, la verdad que la gente le, le, le está haciendo bastante difícil poder lograr llegar uh -huh. a fin de mes, eh, que esa, la, que es. esa, que esa es la mitad, economía. Claro, a mitad de a mes. mes. Sí, a mitad sí. de mes, ya a fin de mes ya, ya queda muy muy largo, Carlos, la verdad. Eh, como bien dice Naomi, este, ya muchos están... Eh, bueno las tarjetas de crédito cómo se hacen las ingenierías que eh, digamos en el en el seno de cada familia cada uno sabe dónde le aprieta el zapato como se dice pero es verdad lo que decís este eh, bueno por supuesto todos expectantes con respecto a cómo se puede ir este bueno desacelerando la tasa de inflación este tratando digamos de equilibrar la macroeconomía porque más allá de las cuestiones electorales tenemos que ver eh, bueno que eh, acá hay eh, digamos, hay que pensar más en el bienestar de las personas y no seguir agravando una situación que por sí es bastante delicada, ¿no? Eduardo, por nuestra parte queda agradecerte nada más estos minutitos y ya sabes que seguramente en lo que lo queda del año te vamos a volver a molestar. Pero no, no es, un, es un gran gusto y este será hasta, hasta otro momento que tengan una excelente jornada. ¿eh?